Vos, notas aguas, la pista. Aguas, le doy un consejo si quiere verme en el suelo voy a seguir bien paraguas con toda mi gente firme que nunca falte la cagua porque mi sueño es gigante vamos para Nicaragua. Y un consejo si quieres verme en el suelo y a seguir bien paraguas Con toda mi gente firme Que nunca falte la cagua Porque mi sueño es gigante Vamos para Nicaragua Que le quede claro compa Para que ella no interrumpa Los que me conocen saben que no me paro de pompa Represento la 12 por acá puros carnales Nunca han existido compas Y es mejor que no le cales Si no quieres que la trompa te la rompan Todo lo que dijeron a ah, cara, y Ya vieron que no pudieron en mi juicio menos ya ando high Ya sabe que se jodieron Porque chingados corrieron Ni siquiera dije bye Espero que ya no sigan Con su mito de que traen. Porque todos son discípulos Y aquí yo soy el mai Me chuparon los testículos Porque solitos caen Mejor no hagan el ridículo No Soy el capitán Que sigue a bordo con su barco Gobernando el marinero Para no caernos al charco Ya no tenemos estorbo Mucho menos somos narcos Eliminamos al sordo Con la flecha y con los aguas Le doy un consejo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 con toda mi gente firme que nunca falte la cagua Porque mi sueño es gigante, vamos para Nicaragua Recuerdo el pasado, ya todo es tan diferente a mi presente Por eso mismo he cambiado, si antes era delincuente Mejorado, soy decente, solo gente con la gente para el culero un ojete Porque si no me respeta No espera que lo respete Si buscaron la receta Espérese a que lo recete Por favor Yo nunca me quedo frío Por eso voy en calor Ya sabe que no la fío De los que jamás confío Para que no haga un error Mejor no se meta en líos Mucho menos con los míos O le hacemos una escena de terror Fiente con cariño Y claro que también amor Seguimos entre las calles Y a huevo con mi trabajo Para que el nunca falle Tranquilito me relajo De rato que le Fire, le vamos a dar pa' bajo Voy a hacer un despapalle Si le encajo todo el cuajo Cuando mi libreta raye para que mire este carajo la se la es que mi motivo nunca ha sido intimidarte Solamente escribo para Aclararte que mientras que siga vivo Con mi talento y el arte los derribo Porque soy un adversario Muy aparte, fuera de los fugitivos sigo sacando el salario Necesario porque tengo que dar Chivo, y es que mi motivo Nunca ha sido intimidarte Solamente escribo para poder aclararte Ok, you know, no, no